Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad. Desde Gaptain nuestra intención es la de educar, informar de los riesgos y ayudar a las familias y a los chavales para adaptarse a los cambios de una manera segura. Por eso hoy os voy a enseñar las herramientas con las que hacerlo. Danos una vuelta juntos por la web de Gaptain.com lo primero que nos encontramos es el plan de protección total del que ya hablamos en un vídeo anterior eh, donde se nos especifican las partes que tiene este plan y nos dicen que está recomendado desde los 7 años. Eh, en general los servicios e información que Gaptein facilita tienen muchísimo sentido para niños entre 6 y 11 años, ¿vale? Porque no olvidemos que nuestra intención es informar y educar a familias y chavales y por tanto vamos a intentar adelantarnos a los hechos para que tengan las herramientas necesarias a la hora de tener sus primeros contactos con la tecnología, ¿vale? Eh, un poquito más abajo vemos aquí los iconos de todas las partes de este plan de protección total y unos pequeños vídeos explicativos sobre el plan. Descubre todos los planes, planes de ciberprotección, ¿vale? Aquí tenemos todos los planes. Que a los que podemos acceder, un ebook disponible si tienes niños menores de edad, un recurso muy necesario, unos pequeños datos sobre la actualidad, el uso que dan nuestros jóvenes y los planes a los que puedes acceder desde GapTeam, ¿vale? Distintos planes con distintas coberturas. Y vamos a seguir. ¿Qué es? el canal online de Familia Digital. Este es un recurso que os va a ayudar muchísimo a la hora de acompañar a vuestros hijos y de conocer todos los riesgos que hay en Internet. ¿vale? Siempre desde esa actitud informativa y desde esa actitud de, de defensa, ¿no? de poder conocer los riesgos para protegernos y sacar siempre un uso positivo, productivo, tener una relación saludable con el mundo digital. Eso es siempre lo que queremos transmitir. Si veis riesgos, peligros, nuestra intención nunca es alarmar, sino informar, ¿vale? ¿Listados de los riesgos? Es que en esta vida hay que saber lo que te puedes encontrar. Entonces, simplemente, que los conozcamos y, por ejemplo, vamos a pinchar en el primero, en el ciberbullying y acoso escolar. Eh, bueno, pues aquí tenemos el plan de protección, los planes de protección que pueden eh, ayudarnos con este problema en concreto, una pequeña definición y datos. Porque siempre es bueno conocer el entorno en el que viven nuestros hijos, conocer los peligros a los que están eh, expuestos o de los que pueden participar, porque no nos olvidemos que el ciberbullying tiene dos partes, ¿vale? Entonces también es importante ser consciente de que nuestro hijo no está eh, participando en este tipo de, de agresiones. ¿Cómo evitar el ciberacoso? ¿Vale? Siempre os vamos a dar una solución. Aquí siempre vas a encontrar una herramienta al respecto. Mediación parental, tu responsabilidad, como decíamos siempre el ejemplo, el acompañar a los niños, es fundamental y en Gapten insistimos siempre. La infografía de los peligros por edades, de la que ya hemos hablado en otro vídeo, ¿quiénes somos? Bueno, aquí vais a encontrar a todo el equipo de Gapten, para que nos pongáis cara a todos, y a los colaboradores que están participando en, en nuestro proyecto. Protecciones, aquí veis los planes, ¿ves? Plan su primer móvil, un temazo del que hablaremos en el canal, seguro, si no la semana que viene, la siguiente. Plan de mediación digital, porque siempre hay que estar eh, presente en el consumo digital de nuestros hijos, ¿vale? Y el plan de protección total del que ya hemos hablado antes. Los riesgos, aquí podemos ahondar más en cada tipo de riesgo. El canal. De familia digital, que es lo que os decía, para estar eh, informados y para acceder a noticias. Para niños es una parte muy guay, donde nos recomiendan pues series que están bien, aplicaciones, recursos. ¿vale? Aquí os podéis apuntar a la newsletter eh, que os mandaremos. Riesgos. De nuevo, eh, puntualizamos y damos más información, ahondamos en el tipo de peligro. colegio, Recursos para los colegios. Efectivamente, la responsabilidad civil sobre la seguridad digital de nuestros hijos recae de manera legal sobre la familia. vale. Eso es algo que es importante tener claro. Sin embargo, los colegios son una parte muy importante de la formación de nuestros hijos. Y en esta parte de la web tenemos recursos y artículos relacionados con eh, el entorno digital en los colegios y la protección, como siempre, pues los planes a los que podemos acceder para protegernos de estos peligros. Que hagan vuestros hijos el uso que hagan de la tecnología, dentro de la web vais a poder encontrar todo este tipo de, de, de recursos, eh, pinchando aquí podemos ver la aplicación de Family Time que es parte del plan de protección total, vale y, y bueno, y cualquier duda que tengáis, comentario, Podéis eh, contactarnos en los comentarios de este vídeo, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro email y estaremos encantados de resolveroslas. Muchas gracias y a disfrutar protegiendo a nuestra familia digital. Hasta el próximo vídeo.